Esto es eh, muy, muy querible, la verdad que siempre se hizo un festejo acá, del 25 de mayo, es una tradición, digamos, el alfaigar, el de hacer este evento de folclore, de, del desfile de las instituciones, sobre todo del barrio, es como para conmemorar eh, un, un hecho muy, muy, muy significativo. ...para todos que es haber obtenido la libertad, ¿no es cierto? O sea, es un es un evento que no se puede, no se puede dejar de hacer, Viene es, impostergable. Ya, es impostergable... ...como sea, chiquito, grande, llueva o no llueva, se lo tiene que hacer. Y esta celebración en la Plaza de Los, 25 de Mayo, en la cual conmemoramos varias efemérides que coinciden el día 25 de mayo en distintos años, desde 1809, con el primer grito libertario en Chuquisaca, 1810 la revolución de mayo luego 1812 y 13 que tienen a Jujuy como un epicentro tan importante, bendición de la bandera, y en 1813 este, el legado de la bandera de la libertad civil por parte del general Belgrano y luego 1813 42, fallecimiento del canónigo Gorriti y 1868, fallecimiento de Juana Azurduy. Es decir, son este, varias efemérides que hacen a la construcción de la libertad y de los cimientos patrióticos de Sudamérica y particularmente de nuestro querido país. ¿Y ¿Qué te trae al pensamiento de todas estas casualidades o causalidades? Creería que tiene que ver con... con... Causalidades, ¿eh? creo que es interesante elegir ese camino porque son este, sucesos tan importantes, tan trascendentes eh, y que han ocurrido un 25 de mayo en, en distintos años. Y esta plaza de la ciudad, por eso justamente lleva el nombre en plural, es la plaza de los 25 de mayo. Por eso cada año nos congregamos acá. ...con la organización de la actividad por parte del centro vecinal... ...que viene realizando una tarea tan importante.